Ya hemos comentado que Araboar es una aplicación multiplataforma, lo que significa que puede utilizarse en diferentes dispositivos con distintos sistemas operativos, en este caso Windows y Android. Si tenemos instalado Araboar en nuestro PC y además disponemos de un dispositivo con sistema operativo Android, podremos transferir nuestros tableros personalizados de una forma muy sencilla, desde el PC al dispositivo móvil o viceversa. Para ello conectamos nuestro dispositivo móvil al ordenador mediante el cable USB y abrimos Explorador de Windows. Cuando aparezca nuestro dispositivo en el árbol de directorios, pulsamos sobre el nombre del dispositivo y se abrirá el directorio raíz. Teniendo cuidado, sin mover ni eliminar ningún archivo o carpeta, nos desplazamos por el explorador buscando una carpeta denominada Mis Tableros, que es el lugar en el que Araboar guarda los tableros en el sistema operativo Android. Para que esta carpeta aparezca, tendremos que en cuenta que hemos de crear primeramente un tablero en nuestro dispositivo móvil, de lo contrario no se habrá creado y no podremos utilizarla para la transferencia. Ahora solo nos queda buscar en nuestro ordenador la carpeta con nuestro tablero y copiarla a esta carpeta Mis tableros en el dispositivo móvil, o podemos realizar el proceso contrario copiando las carpetas desde nuestro dispositivo móvil al ordenador. A partir de ahora ya podemos utilizar nuestros tableros para PC y para Android en ambos, atendiendo a las necesidades de nuestro usuario. Una vez copiados los tableros desde nuestro PC a nuestro dispositivo Android, si abrimos a Raboard Player en Android, veremos como en el listado de tableros a abrir nos aparecerán los que acabamos de copiar.